La economía venezolana está loca, loca, loquísima, pero tanto que fuimos a comer perro calientes el día de ayer y nos dieron unas latas de refresco importado. La dueña nos dijo muy fácil, dijo esa lata cuesta un dólar y la puedo vender por el equivalente a dos dólares, mientras que si busco una venezolana me cuesta casi dos dólares en cuanto la vendo. Fuimos a comprar té, té frío, y el té frío costaba casi 2 dólares la botella importada. Cuando se revisaba la venezolana costaba sobre 3 y casi 4 dólares. Vamos a buscar comida para perros, comida procesada que viene en bolsas y resulta que la venezolana está rondando en algunos casos casi 10 dólares el kilo de comida de perro. Hecha en Venezuela, empaquetada en Venezuela. Se busca en algún bodegón, algún sitio que la tenga importada y cuesta la mitad o el 60%. ¿Es malo el que le importa? ¿Es malo el que produce en Venezuela? No, es la economía venezolana que está absolutamente enloquecida. Evidentemente los costos de producción nacionales aumentaron y aumentaron por la cantidad de controles absurdos que el Estado instaló en todos estos años. Las empresas a lo sumo han podido sobrevivir y ahora tienen gravísimos problemas para adquirir materia prima, para lidiar con los sindicatos, para poder vencer todas las trabas burocráticas, las extorsiones toda la corrupción estatal que lo que hace es ahorcar a los empresarios venezolanos. Por el otro lado, las importaciones se han visto que de pronto se flexibilizan, se abren, le permiten hacer negocios de importación a unos capitales que uno no conoce y entonces entran con unos privilegios tremendos. Por lo tanto, los costos son menores. La economía venezolana está tan loca que estas distorsiones las vamos a ver a lo largo del año mientras se forman burbujas económicas, es decir, segmentos de muy poca población que van a poder seguir consumiendo mientras el resto cae a la lona. Incluso para eso hay que prepararse porque esta economía es tan extraña que si uno entiende todas las claves puede tomar mejores decisiones para no empobrecernos más todos los días.